Muy buenas tardes. Les pedimos hacer silencio para que podamos comenzar. Les damos la bienvenida al primer encuentro del ciclo Candidatos Presidenciales en la UC, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, con el apoyo de CLAPES UC, y en alianza con el Mercurio y Tele13 Radio. Este ciclo completo será transmitido por Tele13 Radio y T13 Móvil. Hoy nos acompaña el candidato Felipe Castro. Mañana jueves continuaremos con la participación de Sebastián Piñera. El próximo martes 20 nos acompañará Alejandro Guille y el jueves 22 participará Carolina Goich. Para comenzar, dejo con ustedes a Paulina Gómez, vicerectora de Comunicaciones de la Universidad Católica. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia en este encuentro con el cual damos inicio a nuestro ciclo de diálogos con candidatos presidenciales. Saludamos al rector, saludamos a nuestros invitados, a nuestros panelistas y en particular a cada uno de ustedes. De manera muy breve quisiera señalarles que como Universidad Católica hemos organizado esta actividad con el propósito de proveer tanto a la comunidad universitaria como a la ciudadanía de un espacio abierto que permita conocer y profundizar en las ideas, y en las líneas programáticas de quienes se perfilan como principales candidatos para asumir el liderazgo de nuestro país. En cuanto a universidad y desde nuestro particular quehacer, nuestra aspiración es a promover una conversación que con altura de miras contribuye a una toma de decisiones informada. Confiamos que su realización sea fuente también de motivación a la participación ciudadana en su más amplio sentido. Agradecemos en primera instancia a Felipe Cast por haber aceptado la invitación a inaugurar este ciclo. Muchas gracias, Felipe. Damos las gracias también al Centro de Políticas Públicas, José, por la organización de esta iniciativa, a CLAPE, UC por el apoyo en su realización, y a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, nuestra querida FEUC, por la colaboración y difusión de esta iniciativa. Un agradecimiento especial para nuestros media partners, el Mercurio y Tele13. Damos ahora inicio a este panel, Ignacio Ira muchas gracias por organizarnos estos encuentros. Bueno, muy buenas tardes eh, a todos los eh, presentes en esta, en esta reunión. Eh, estamos muy contentos y le damos la bienvenida a los auditores de Radio Tele13 que nos están escuchando. Muy bienvenido, por supuesto, al diputado por Santiago Centro, Felipe Cast Sommerhoff, eh, candidato presidencial de Chile Vamos, que fue uno de los fundadores del partido Evópoli, que va a representar ese partido en las primarias del próximo 2 de julio. Para los que no conocen a Felipe Cast, él fue eh, ministro de Planificación en el gobierno de Sebastián Piñera y tuvo una participación muy activa en la reconstrucción del terremoto. Eh, Felipe Cast, eh, es egresado de la Universidad Católica, economista de la Universidad Católica, y hizo un doctorado en políticas públicas en la Universidad de Harvard. Si hay tiempo, me gustaría ahí... Porque hay una, hay una cosa que no sabemos mucho de su vida, diputado, que es que eh, se dice que usted fue por una vocación intelectual a estudiar marxismo a Cuba, pero en la práctica encontró señora allá. Entonces no sabe, yo tengo la duda si es que fue una vocación intelectual o el amor es lo que lo llevó a Cuba. Así que si hay un tiempo, veámoslo después ese punto, si es que alcanzamos a tocarlo. Pero eh, quiero presentar a los panelistas aquí, nos va a acompañar en, en las entrevistas don Carlos Scherer, que es Secretario de Redacción del Mercurio, y don Enrique Mujica, que es Subdirector General de Prensa de Canal 13. Vamos a ser tres entrevistadores, vamos a tener 10 minutos cada uno, Vamos a trabajar con un sofisticado instrumento de colores, la luz verde por 10 minutos. Eh, cuando queden 3 minutos se va a prender la luz amarilla y cuando esté terminando el tiempo se prenderá el rojo, lo que significa que vamos a cambiar de entrevistador. Y los colegas entrevistadores tienen derecho a interrumpir y hacer preguntas, aclaraciones, a pesar de que uno va a estar eh, liderando. Esas son las instrucciones del panel. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar por casa, voy a comenzar yo con las preguntas. Yo quería preguntarle, diputado, por un tema que usted se ha interesado mucho, que es el tema de infancia y particularmente en los niños en situación de protección especializada, los niños del Sename. Como usted bien sabe, acaba de entregarse este informe de la Comisión Sename 2 de la Cámara de Diputados y, y lo que reporta esa comisión es realmente penoso, re, penoso para el país. Eh, el año pasado tuvimos este estudio que eh, habló de 243 eh, niños fallecidos en el Sename. Tuvimos el caso de esta niña, Lisset, eh, eh, y hay este reporte de la Comisión eh, Sename 2 habla de maltrato sostenido, malas condiciones de infraestructura, higiene, no hay medicamentos, eh, etc. Y hay un tema que no ha salido tan fuerte, pero que para mí, como persona preocupada de temas de políticas públicas, me preocupa muchísimo, que Sename está capturado políticamente por el lado de sus funcionarios. Entonces la pregunta es, ¿qué puede proponer usted para este tema focal, pero de gran trascendencia para el país? Bueno, primero agradecer la invitación a este foro. Eh, una alegría estar también de vuelta en casa. Eh, me tocó trabajar acá, de hecho, mi primera pega fue liderando el proyecto Áncora, que es un proyecto de salud muy potente que se armó en Puente Alto y en La Pintana, con fondos de, de la iglesia. Eh, el Monseñor Valech él hizo una donación a la, a, la, a la universidad para armar estos centros de salud e excelencia. A tu pregunta, Ignacio... Eh, yo creo que el tema del Sename tiene dos, dos, dos dimensiones que hay que analizar. La primera tiene que ver con el ordenamiento político y la idea de justicia que tenemos como clase política. Y yo creo que lo que nos pasó en los últimos 30 años es que, tal vez porque teníamos la misión en los años 80 de recuperar la democracia, que fue un tremendo logro, después nos pusimos como misión volver a crecer, reducir la pobreza. Dejamos de lado una pregunta que es fundamental para todo el mundo político, que es, ¿qué significa una sociedad justa? Y hay distintas miradas filosóficas para poder responder qué significa una mirada justa. Eh, y por lo menos en Evópolis, el partido que, que, que emprendimos con un grupo de personas, el, la respuesta a esa pregunta, que es bien profunda, tiene que ver con igualdad en los niños. Si nosotros logramos de verdad igualdad en los niños, sobreinvertir en los niños, vamos a lograr, no completamente porque hay otras dimensiones como la dignidad humana que a veces se vulneran en todos los periodos de la vida, pero vamos a lograr un, ganar en buena medida la, el partido de la justicia. Y el problema es que el Sename y es lo más sintomático de nuestro fracaso en poder soñar un país justo, siempre estuvo al final de la cola. Y tuvo que fallecer Lisset en un centro de Sename para que se empezara a transformar gradualmente en una urgencia nacional. Y el drama es que el problema de Lisset no se ha solucionado en lo más mínimo por diversos motivos. Primero porque... Los niños no marchan, los niños no existen, no tienen presión política, no tienen ninguna prioridad nacional los niños y menos aún los del Sename, Los niños son mucho más que los del Sename, pero el Sename tal vez grafica con la forma más descarnada nuestra indolencia frente a la vulneración de derechos de nuestros niños y de cómo los olvidamos. Y me tocó la semana pasada, estaba en Puente Alto, perdón, en, en, el, en el espejo, eh, estábamos haciendo eh, puerta a puerta y me vienen unos vecinos a buscar y me dicen hay una niña que se acaba de intentar quitar la vida de 14 años en un centro de Sename. Fuimos, y aquí voy a tu pregunta. Y los funcionarios de Sename me decían con mucha angustia, Felipe, esta niña que se llama Esperanza, eh, había sido diagnosticada en cinco ocasiones por el psiquiatra del centro, de que tenía que internarse en una clínica psiquiátrica para tener un tratamiento serio. Y rebotaba en, en, en las clínicas psiquiátricas que no tenían ninguna posibilidad de atenderla. Y en el Sename tenemos el gran drama de que además, la misma Alicia del Basto, que tiene que ver con lo que tú decías, cuando murió Liset dice, ¿cómo quieren que el Sename pueda hacer bien su pega si es una, está capturado políticamente en forma brutal? Y esto que en el Sename es más crudo, porque obviamente el Sename tal vez es la graficación de nuestra indolencia frente a la vulneración de derechos, es bastante estructural en el Estado, sí. como, como concepto. Entonces, déjame ir a la, a la propuesta. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos en esta materia? Primero, el Sename tiene que ser un ente completamente autónomo del ciclo político. Nosotros nos damos el lujo de tener el Banco Central con autonomía, como si la economía fuese lo único que importara. ¿Por qué no tenemos a alguien como Benito Baranda Carlos cargo del Sename? Por poner un ejemplo de alguien que claramente nadie pone en duda su vocación social y que podría construir un proyecto de modernización del Sename a largo plazo. Y eso sumado, y aquí va la segunda bata, al tema de salud. O sea, no vamos a poder entregarle dignidad a los niños del Sename, si no tampoco los acompañamos, Además de más recursos, hoy día los, el Sename, los centros que son atendidos por fuera del, del, del Estado reciben una subvención que no cubre ni siquiera un 50% de lo que hoy día esas fundaciones tienen que invertir. ¿A cuánto tiene que subir el presupuesto del Sename? Hoy día estamos hablando de cerca de 300 millones de dólares. ¿Cuánto hoy, hoy, día, hoy, hoy día el presupuesto que necesitamos es al menos del doble, porque hoy día la subvención que tienen. Ya, la pregunta, pero no basta con eso, perdón, porque es importante lo que hace Salud. Ya, pero la pregunta el tema que que de las... Diputado, es que estamos desde el 2006, entonces me encanta su explicación desde la justicia. Estamos en una universidad, me preocupa tremendamente la teoría de la justicia, pero aquí estamos desde, desde el 2006 que se ha dicho que se va a separar las funciones del Sename y el presupuesto no ha aumentado en el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a asegurarnos que usted, si es que llega a ser presidente, realmente se cumpla lo que usted está diciendo? Porque los propósitos que usted me da no, me por... parecen súper interesantes. Pero, ¿cómo nos aseguramos? Ya han pasado estamos desde el 2006 esperando una respuesta para esto. Porque lo que pasa, Ignacio, es que yo no he visto nunca un candidato presidencial desde que volvimos a la democracia que ponga a los niños como eje central de su propuesta de gobierno. <coughs> si tú me preguntas a mí... Nosotros hemos dicho esto desde que nació la evolución política. Los niños son nuestro eje central. De hecho, la gran reforma, así como tal vez fue para Bachelet la gratuidad en la educación superior, para nosotros la gran reforma tiene que ver con los niños, que tiene que ver con el Sename, pero no solamente el Sename, el plan Los Niños Primero, que incluye 1.200 millones de dólares de implementación en ocho años, para lograr efectivamente acceso universal a las salas cunas y a los jardines infantiles, que ojo, tiene que ser de calidad. No podemos volver a repetir el error de los vouchers en educación escolar, y claro, es muy bueno que se elija el colegio y los bauches no tienen un problema conceptual, pero es inaceptable e inmoral que sea más fácil abrir un kiosco, perdón, abrir un colegio que abrir un kiosco en la esquina. Y nos empezamos a conformar con que la calidad de la educación generará segregación, porque nos preocupamos de la cobertura y yo les pregunto a ustedes, para abrir un banco, les aseguro, si todos nosotros mañana quisiéramos abrir un banco, nos costaría mucho. Tenemos que empezar a conversar con 30 millones de dólares. Abrir un colegio te cuesta cero desde el punto de vista del de nivel de improvisación, el nivel de negligencia que se permite para abrir un colegio. Y si no emparejamos la cancha a los niños, finalmente lo que estamos logrando es que los privilegios heredados sean los que determinen la oportunidad de nuestros niños. Bien. Y por eso, eh, más quiero, que mi palabra empeñada de que esto sea el eje central, ya me prendió la luz amarilla y tenía cuatro preguntas y llevamos una, así que tengo que apurarlo, diputado. Rápidamente. Eh, el tema de la Araucanía es un tema que usted lo sabe, usted fue Ministro de Planificación, estaba a su cargo la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Cómo vamos a hacer frente a la inseguridad? De acuerdo a la información que me manejamos, entre el año 2014 y 2016, hay más de 300 delitos graves denunciados en la región de la Araucanía, hay atentados. Entonces, a ver, para partir por la pregunta, si es que me lo permite la luz, ¿es terrorismo o no es terrorismo? ¿Qué sirve o qué no sirve invocar la ley antiterrorista? Así que me puedan dar una respuesta rápida, yo sé que el tema da para mucho. Lo primero, Ignacio, es que en materia de Araucanía, claramente hay dos dimensiones que desgraciadamente se mezclan mucho. Uno, en nuestra agenda indígena que ha estado completamente invisibilizada, nosotros proponemos, por ejemplo, representación parlamentaria para que este aumento de diputados que se hizo y encontraba innecesario, permitiéramos que nuestros pueblos originarios puedan tener representación parlamentaria y formar liderazgos de nuestros pueblos originarios que efectivamente sean propositivos. Chile y por lo tanto tiene... aislar a ese grupo violentista que se autodenomina representante de una causa que realmente no representan a nadie, ellos no son personas que hayan tenido legitimidad con el pueblo mapuche, el pueblo mapuche es completamente pacífico y por lo tanto si tú no logras darle protagonismo a liderazgos propositivos, constructivos que tomen la causa mapuche, que efectivamente es una causa pendiente en Chile, en forma constructiva, le dejas la cancha abierta a aquellos que creen que la violencia es un método legítimo para imponer sus voluntades. ¿Usted está de acuerdo entonces con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas? Por supuesto. ¿Chile debe ser una república plurinacional? Chile tiene que ser una república multicultural, que en el fondo esto significa dar autonomía para que tengan eh, cierta representación política, pero no significa, como algunos quieren, Autonomía territorial, de partir el país en dos, por ningún motivo. ¿Y qué me dice de la compra de tierras que hemos invertido? El, el fondo de tierras y aguas se ha duplicado entre el año 2010 y, y, y 2017, se ha duplicado, hemos eh, comprado más de 200.000 hectáreas a, a comunidades indígenas, pero el conflicto está ahí. La, la, el tema ¿Cuál de la ha ley, sido la gestión del Estado? El tema de la términos? ley indígena ha sido muy dañina, porque en el fondo aquí lo que tenemos que hacer Hoy día hay un estudio de la Universidad de la Frontera que determina los títulos de Merced que tenemos que devolverle a nuestros pueblos originarios. Y no es posible que de un mismo título de Merced salgan 20 comunidades que reclamen el mismo título de Merced porque si no esto es un cuento de nunca acabar. Y tenemos que dar la autonomía para que usen las tierras como quieran. Hoy día tratamos con un paternalismo a nuestros pueblos originarios tremendo. Pueden, le entregamos tierra, pero no pueden ni arrendarla ni venderla. Están completamente restringidos por la misma ley indígena. Entonces, ¿cómo reformar la ley indígena? Simplemente decir, vamos a tener, nos vamos a morar 10 años... Y todos los títulos de Merced los vamos a ir entregando. Pero sin que el más violentista sea el que se quede primero en la fila, que es lo que desgraciadamente ha ocurrido, poniendo de rodillas muchas veces al mundo político, para que se salte en la fila. Y eso eh, se logra efectivamente teniendo una política indígena seria con los títulos de Merced como respaldo. Y que la ley te impida entregar tierra si es que no hay un título de Merced que respalde efectivamente la entrega de tierra. Muchas gracias, diputado. Tengo que dar el ejemplo aquí con los tiempos. Así que, don Carlos Scherer, eh, secretario de redacción de Mercurio. ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Sí? Muy bien. Diputado, efectivamente usted ha sido una persona que ha puesto el tema de la infancia en general como primer lugar en la fila. ha reclamado eso y con mucho valor y mucha valentía, porque en el fondo ha sido capaz de desafiar a los estudiantes universitarios, y decir, mire, hay que postergar esas demandas en función de ello. Ha enfrentado el movimiento de los escolares, señalando que primero están los, los, están los jóvenes y la infancia. Y también fue usted uno de los artífices del Ministerio de Desarrollo Social, de hecho, la ley que, que creó el ministerio se promulgó pocas semanas, yo creo, después de que usted abandonó el cargo. ¿Por qué ese ministerio no tuvo nunca un foco en el desarrollo de la infancia, en, el, en la protección de la infancia? Y tuvo su foco centrado fundamentalmente en pobreza. Y recién ahora, o sea, pocos años después de crearse el ministerio, se está discutiendo en el Senado, en el Congreso, una ley para modificarlo y para establecer una subsecretaría de la infancia y hacer responsable a ese ministerio de la protección de la infancia en general en Chile. ¿Por qué? ¿No existía ese foco en el gobierno? ¿No era una prioridad? ¿No se atletía a la situación que ustedes hoy día ponen como centro de la acción política? Al Primero, eh, efectivamente yo creo que la gratuidad es probablemente de las políticas más regresivas y más injustas que yo he visto, la gratuidad universitaria. Yo creo que deberíamos haber implementado y es lo que en mi programa de gobierno. Soy el único candidato que de hecho dice que tenemos que cambiar la gratuidad. Piñera, por no sé por qué, dice mantenerla y no seguir avanzando. O Sandón dice avancemos. Yo planteo un cambio radical en el tema. Que tú no pagues nada mientras estudias y que después le devuelvas la mano al país dependiendo de tu ingreso futuro. Eh, y porque creo que la política se trata de elegir quién va primero a la fila. y No ponerse de rodillas frente a quienes más te presionan políticamente, sino que con una idea de justicia clara, poner una dirección... De largo plazo, hacia dónde tenemos que avanzar. Ahora, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, eh, no solamente ese fue un problema que tuvo el Ministerio de Desarrollo Social, sino que además tuvimos la imposibilidad, porque, desgraciadamente, la dirección de presupuesto no nos dejó. Esa ley venía con un componente que era muy importante, que toda ley que ingresara al Congreso debiera ser evaluada socialmente, al igual como hoy día son evaluadas con el informe financiero por DIPRES, para que no tuviésemos leyes que se hicieran simplemente sin evaluación de impacto. Exacto. Hay evaluaciones ex-antes, ex-durante y ex-post. Eso no se hizo. Y adicionalmente nunca se le dio el peso al Ministerio de Desarrollo Social hasta el día de hoy que tiene el Ministerio de Hacienda. El objetivo político inicial de esto era que el Ministro de Desarrollo Social se iba en sentar a la mesa junto con el Ministro de Hacienda y con el Presidente de la República a definir la hoja de ruta para que no solamente tuviésemos una visión de crecimiento económico, que es muy importante y que ha sido fundamental en los últimos 30 años y yo creo que no hay que perderla, sino que también una visión de desarrollo social integral y que ordenara al resto de los ministerios. Era desde esa lógica que la infancia iba a entrar como prioridad nacional. Y desgraciadamente el Ministerio de Desarrollo Social no ha cumplido ese rol. O sea, yo creo que eso fue una promesa bastante inconclusa. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social se fue a la moneda, y está bien, es bueno que esté en la moneda, pero hoy día el ministro menos conocido de la nueva mayoría es el ministro de Desarrollo Social. Eh, y no es porque sea conocido y no es porque tenga que estar haciendo cosas para ser conocido, sino que la relevancia política que se le entrega al Ministerio de Desarrollo Social ha sido cartón. Y por lo tanto. El poco que existía, pero no se logró plasmar entonces. No se hizo en el nunca su... el Ministerio de Salud Social como se prometió y que se iba a hacer. Tenía la, esta atribución que no tenía, que te digo yo, pero además iba a tener un protagonismo político que dependía de la voluntad del presidente de la República, que no se implementó. Y adicionalmente, nosotros, como cuando fuimos eh, gobierno, que hicimos un buen gobierno, una buena gestión, yo creo que pecamos también de no tener una agenda social en materia de educación que pudiera cambiar el paradigma se hicieron los liceos emblemáticos, eh, eh, se hicieron algunos esfuerzos. El, el, el terremoto cambió un poco las prioridades. Pero creo que el foco en los niños, estructural, de haber dedicado ahí eh, una cantidad de recursos importante y que sea esa una visión de justicia de largo plazo, que le permitiera a la centro-derecha no simplemente ser un sector que es visto muchas veces como el que no quiere cambio, que simplemente quiere mantener las cosas como están, sino que tiene un sueño país, un sueño que por, permitía generar unidad nacional. Eso también nos faltó. Y la razón por la cual fundamos... Evolución política, primero un centro de estudios que se llama Horizontal, y después Evolución Política, tiene justamente con esa reflexión ideológica y política de que era un sector que sentíamos se que había quedado con pocos argumentos para poder presentarle a Chile un sueño a largo plazo. En ese sentido, diputado, evópoli efectivamente aparece como un movimiento de renovación política. De hecho, si uno lo mira, tiene un semblante más bien joven, contrastado con, con los partidos tradicionales chilenos, y tiene un estilo y un, un discurso muy de renovación. Y recuerda un poco a la democracia cristiana, a los gremialistas o a la Revolución Democrática, en el sentido de aspirar a renovar y cambiar las formas de hacer política. Pero uno tiene la percepción de que todas esas experiencias exitosas tuvieron, antes de expresarse políticamente, tuvieron una cierta como arraigambre social. O sea, uno vio que la democracia cristiana dominaba muchas federaciones de estudiantes y organizaciones laborales cuando tenía uno o dos diputados o uno vio a los gremialistas crecer desde la Universidad Católica a otras universidades y de ahí a la política, y Revolución Democrática que también surgió en esta universidad, uno siente que primero como que plasmó algo en el movimiento social y ahí se expresó políticamente. ¿No corre el riesgo de de, de aparecer como una propuesta atractiva, interesante, con muy buenos recursos humanos, pero que está plasmada desde arriba hacia abajo, como que no tiene bases, como que no tiene expresión en el mundo social? Yo creo que al contrario, Gópolis nace probablemente desde una generación post-transición liberal que no encontraba domicilio político. O sea, no hay nada más profundo en, la, en el sentimiento de por qué nace no evolución política, además de un pensamiento doctrinario, ideológico, de un, cierto, un set de ideas, creemos que la fuerza de la idea es fundamental en esto, pero lo más profundo tiene que ver con el convencimiento de que el motor de la sociedad son las personas, son los emprendedores, y que nos encontrábamos con una oferta política en la derecha, sobre todo, que es un, un sector que está completamente gestado desde la lógica de la Guerra Fría, ahí se gestó eh, esos partidos políticos, de no encontrar un espacio que probablemente es lo mismo que le puede haber pasado a Andrés Velasco desde el otro lado de la vereda, un espacio que genuinamente tomara la diversidad que generó el Chile moderno, no como una amenaza, no como algo a tolerar, sino como el gran triunfo de la libertad. Y por lo tanto el convencimiento de que esa diversidad que está en Chile, que ha crecido mérito de las personas, y los... la verdad las cosas, nosotros no creamos un millón de empleos, los que crearon un millón de empleos fueron de emprendedores. Y el lenguaje crea, crea realidades. Entonces, el tener esa convicción de fondo y el arraigo social de eso es tremendamente transversal. Y es lo que Carlos Peña describe también con mucha precisión cuando habla de que eh, el gran problema de la política es que estamos llenos de superhéroes políticos que tratan de decirle a los chilenos, yo te voy a solucionar tus problemas. Y ocurre a la izquierda y a la derecha. Siendo que el chileno ya a esta altura dice, ¿sabe qué? Yo soy el protagonista de esta historia. Yo construí Chile, y por lo tanto yo quiero un Estado que trabaje, para no para que el emprendedor tenga lleno los toro y no pueda emprender, sino que realmente me ayude, y que tenga el liderazgo para enfrentar nuevas presiones. Hoy día las cosas buenas que está pasando es que Chile se permitió volver a hacerse preguntas difíciles. La pregunta es quién es capaz de responder y liderar una agenda que responda a esas preguntas difíciles. No, yo creo, ni una duda de que usted es un emprendedor, porque usted fundó un partido político en estos momentos, es una, una empresa difícil, digamos, ¿eh? un mercado difícil. Y desde ese punto de vista, y tomando en cuenta lo que es hoy día el debate en, en el Congreso, de la ley de garantías de la infancia, o sea, de este marco general de la infancia que promueve el gobierno con tanta fuerza y que tiene tantas aristas, ¿cuáles son a su juicio los mejores aspectos de esa ley y que se deben aprobar? ¿Y cuáles son los aspectos más controvertidos de esa ley y que no deben ser aprobados? Esa ley tiene un gran problema. Primero, el 85% de las normativas que describe ya existen. Por lo tanto, yo me junté incluso con María Estela Ortiz, porque este tema me preocupa, eh, y le dije, María Estela, tú estás haciendo algo que suena muy bien, pero en la práctica tienes cero poder, cero recursos. Piensa tú que el mismo día que se votó la ley de gratuidad en la educación superior, ese, al día siguiente se votó la ley de garantías. ¿Sabes cuánto era el, el, el informe presupuestario de la ley de garantías de los niños? Cero. Entonces, con todo el cariño que le tengo a Estela Ortiz, yo le dije, Estela, vamos a hablar con el Ministro de Hacienda para decirle que esto es una vergüenza. Aquí no hay nada más que letra muerta. Y para mi frustración, con todo el respeto que le tengo a Rodrigo de, pedí la reunión y nos derivaron un asesor. O sea, el peso político de prioridades que tiene el tema del Sename, vuelvo a hablar, y no tiene que ver solamente, sí. no solamente con la división, ¿ah? porque esto es mucho más que el Sename. Déjeme hacer una aclaración que... Que, la, que el proyecto de ley de separación del Sename bajo el gobierno Piñera, también la minuta financiera era cero. Una vergüenza, una vergüenza. O sea, al final del día, entonces, eh, si tú no tienes eh, prioridad política y esta ley de garantía, uno podrá discutir detalles más o menos, está bien intencionada, si el problema es que es irrelevante, no va a cambiar el paradigma. Mientras tú no generes una nueva institucionalidad que realmente tenga músculo, dientes, recursos, y que se pueda incluso confrontar con el ministro de Hacienda diciéndole, mire, si usted no me genera estas condiciones, yo me tengo que ir de aquí. Por eso es tan importante la autonomía. El presidente del Banco Central, ¿cuál es la virtud que tiene? Eh, que día Mario Marcel, antes la vergara. La virtud que tiene el presidente del Banco Central es que puede decir, ¿sabe que voy a tener que bajar la tasa de interés o tener que subirla porque el país está andando más o menos mal. El presidente de la República tiene que tener mucho cuidado con pasar por encima de él. Bueno, todas estas instituciones, imagínense por un segundo CENAME, Gendarmería imagínense el FOSIS imagínense todos los servicios públicos donde la alta dirección pública sea de verdad, y no lo que le pasó al Guille Orlando. Guillermo Rolando Guillermo Rolando es el, eh, el que hizo las, las tarjetas verdes en el estadio, ¿se acuerdan? Fútbol eh, Más egresado de esta, de esta universidad Fútbol Más, que trabajó en un techo para Chile, estudió en Harvard postuló al FOSIS, quedó en la terna del FOSIS estaba feliz, me decía voy a quedar... Declarado es cierto. O sea, la incapacidad que tenemos de poner talento de primer nivel en el Estado para que no sea mediocre es brutal. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. diputado. Le damos la palabra a don Enrique Mujica, subdirector de prensa, Canal 13. Bueno, yo quiero conversar de la derecha de Felipe Kass, de su concepción de derecha, si es derecha. Leo. UDI y RN son similares en su conservadurismo, el PRI es peor porque es una paradoja que ellos se autodeterminen de centro. La derecha es clasista y prepotente. Hay una derecha que apoyó a Caradima, le hace Osandón. Hay una derecha que solo le importa la economía, le hace Piñera. Si fuera mayoría, no le preguntaría esto porque estaría tocando la tecla justa, pero como hoy es minoría en la encuesta, le pregunto cómo, con este inventario de crítica, clasista, prepotente, economicista, usted piensa seducir a ese sector al cual... Dicho en tono suave, está criticando. Dicho en tono fuerte, está renegando. Yo creo, Quique, que ese sector del cual Chile vamos es parte, no se siente contento con ese tipo de actitud Y nosotros estamos en una disputa con la UDI y con Renovación Nacional, que es legítima, es democrática, para tratar de ganarle los espacios. Partimos hace un año que somos partidos. Estamos compitiendo con partidos que tienen 30 años. Además, con una ley de financiamiento, la política es completamente dispar. Ellos se autoasignaron mil millones de pesos al año, eh, y a los partidos nuevos que tenemos que competir con ellos, eh, ni siquiera un 10% de aquello. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nos divide y qué es lo que nos une? Que esa es la pregunta relevante. Lo que nos divide es lo que decía hace un rato, la sensación de que desde el Estado tú quieres tratar de imponer una sola forma de vivir la vida. Eso sería los conservadores. Absolutamente. Y eso es legítimo. Yo, de hecho, los conservadores y los liberales han trabajado junto con la historia de Chile muchas veces. Esto no es innovación. Lo que pasa es que los liberales dentro de la centro derecha estaban en extinción, no existían. No había un domicilio político en la coalición, solamente había un domicilio, algunos incipientes dentro de la democracia cristiana, Andrés Velasco y otros, pero dentro de la coalición incluso los liberales estaban invisibilizados. Era como que decían, mientras, mientras la libertad se maneje en lo económico, me conformo. Y esos conservadores existen hoy día. ¿Y, y está bien que, y está bien ¿Y que ¿Son muchos, son pocos? ¿Cuántos son? Hoy día son la mayoría en Chile. Vamos, por lejos. Nosotros somos minoría. Por eso le digo: entonces usted, después entonces, de apoyar el matrimonio, el matrimonio, la. Perdón, legalizar igualitario. la marihuana, eh, estar, apoyar el matrimonio igualitario con adopción, dice dice dictadura y no gobierno militar, ¿cómo va a acarrear a esa gente a su voto en, en un par de semanas? Yo creo que, que por, que qué, por lo mismo, si la eran, la, yo, te, yo te aseguro que los votantes, la, el ciudadano que se siente liberal no tenía domicilio político. ¿Por qué Bópoli fue el partido más votado a lo emergente en la última elección municipal? Claro, pero ¿Por qué sacamos.? La, ¿por al qué lado de saca... la UDI no. ¿Cómo al lado pero, la UDI? Eh, no, al lado de la UDI la diferencia es bastante grande. Absolutamente, sí. sí. pone el foco en que la, el conservadurismo pero, lo. Pero aquí, pero, que pero, lo... te estoy diciendo, si aquí nosotros podemos o nos ponemos a caminar, esto es como el huevo de la gallina. Claro, yo veo una montaña alta y digo, oiga, subirla, mucha que es difícil. Efectivamente que es difícil y los candidatos más encima de la UDRN y de todos los partidos tradicionales llevan mucho tiempo y son muy conocidos. La pregunta es, ¿me atrevo a empezar a caminar? ¿Me atrevo a conquistar ese espacio? ¿Me atrevo a abrir esa cancha? Me atrevo a disputarle en todos los espacios posibles. ¿Por qué estoy compitiendo yo en una candidatura presidencial? ¿Usted tiene fe en un norte que va a llegar a, a, a cambiar esta derecha conservadora por una derecha liberal? No, digo en, en, en términos electorales, porque eso es lo que o importa. Sea, tengo la convicción de que la centro derecha va a evolucionar en buena medida gracias a nuestro esfuerzo. Y que muchos de los que votaban por esa derecha conservadora que tú dices van a votar por nosotros porque no tenían otra alternativa. Y entonces, si la, oferta de... la, la oferta política estaba completamente restringida a un enfoque. Y ojo, a... Eh, yo no tengo problema en tener diferencias con ellos. Creo que sea la ciudadanía la que elija. Pero sí tengo una gran coincidencia con ese mundo conservador. Y es lo que nos mantiene unidos. Y es que creemos que el motor de la sociedad son las personas y no el Estado, no los políticos. O sea, eso no significa minimizar el rol del Estado, sobre todo en aquellas cosas que nos permiten avanzar la justicia desde la libertad que creemos. Pero el problema que teníamos en el diseño estructural de Chile es que todo estaba construido en la lógica del sí y el no. Y, la, y, y cuando yo converso, por ejemplo, con una Mariana Elwin o con un Andrés Velasco, les cuesta cruzar el charco porque ellos son hijos de la historia del Cierno. No, se lo pregunto y alguien como el... yo, déjame terminar. Perfecto. Alguien como yo, que tuvo encima dos papás, Miguel Caz, ministro de Pinochet, Javier Echeverry, ministro del lago. Me cuesta entender lo trancado que son muchos para poder poner las ideas por delante y no la historia que nos dividió. Y eso es parte del desafío que también quiere construir Evópolis. Le, le compro lo del Cierno, pero. Le Espero pregunto, que me comprime un poco más. Que no, no, le pregunto, no, chucho, chucho, vale. le pregunto por qué, ¿no es muy el, el, el llevar el clivaje, como le dicen ahora, a lo liberal conservador? O sea, ¿por qué el mundo se diferencia en eso? Según usted, se lo pregunto. No tengo de hecho, todo lo, valor todo lo contrario. Porque estoy en Chileano? Justamente porque creo que lo liberal, hay un sustrato liberal de creer que los emprendedores son el motor de la sociedad que nos une con el mundo no, conservador. Digo, pero para su sector, para la derecha, ¿es el gran clivaje, o sea, la gran diferencia en el mundo de la derecha, de la centro derecha hoy, liberales conservadores? No, no, lo que divide ideológicamente a Chile no es liberales conservadores, ese es mi punto, y por eso estoy en Chile Vamos. Lo que divide ideológicamente a Chile, y que es legítimo que nos hagamos esa pregunta, es efectivamente si es que lo que falló en Chile en los últimos 30 años fue el modelo económico o el modelo político. El Frente Amplio nos dice que es el modelo económico. Yo les digo, el modelo económico es de las pocas cosas que ha funcionado bien en Chile. Y lo que ha fallado ha sido el modelo político. Y por lo tanto, el sustrato de mi palanca de desarrollo es justamente que los emprendedores tienen que ir delante y tenemos que ayudarlos porque ellos son los que empujan al país, no los políticos, no el Estado. Entonces, el tipo de Estado que tú quieres construir para Chile es lo que nos divide. Por eso amigo Andrés Velasco no tengo mucha diferencia. Por eso recojo algunas propuestas de Lagos. Porque creo que el paradigma con el cual fue construido Chile políticamente, cuando tratamos de implementar el socialismo real y que después concluyó con la dictadura, es un modelo fracasado y que ya superamos gracias a la transición. Entonces se superó. La pregunta es cuál va a ser el nuevo clivaje, y tú tienes razón, el conservador liberal no es el clivaje más relevante, pero sí es legítimo que sea uno relevante dentro del sector. No, que puede ser un clivaje un poco elitista, creo. Quizás. No, es un clivaje legítimo, sobre todo para las nuevas generaciones. Que tú digas, voy a defender el derecho de los padres para que elijan el colegio de sus hijos, pero no permito a una persona que elija con quién casarse por su orientación sexual, a muchos nos violenta. Por lo tanto, no es algo menor. Es verdad que no es lo único. Hay gente en su sector que piensa eso, pero, que está en contra de eso. ¿Cómo ahí? convencer porque usted necesita votos. Pero, pero, Quique, eh, insisto. No declaraciones de principio, usted necesita votos. Sí, sí, sí. La vida, obviamente, de a poco se están consiguiendo los votos. Y yo no me desespero por los votos, Quique. ¿No? Esto es por idea. No. Esto es por idea. Entonces, ahora, si tú me preguntas, creo que detrás de esas ideas hay votos, cuando nos conozcan más, cuando efectivamente podamos proponerla y que la gente la conozca, por supuesto que creo que hay votos. Pero ojo. Son esas ideas las que creo, las que después van a tener votos. No al revés de simplemente estar diciendo lo que piensa la, la ciudadanía eh, en la encuesta con una calculadora. Y por eso me opongo a lo que, por ejemplo, veo a veces en Osandón, que creo que está muy tentado a lo que dicen las encuestas para tratar de subir las encuestas. La Yo pregunta... prefiero ser impopular con un proyecto político anclado en las ideas y por eso no es casualidad que el eslogan de nuestra campaña sea la fuerza de las ideas. La pregunta es millón, ¿cómo se le gana a Piñera? Con un, con un proyecto de justicia. Yo creo que el gran déficit que tiene Sebastián Piñera y la centro derecha, la cual hoy día él, los partidos que apoyan, es que ha sido, no te digo que no tenga, porque esto también no hay que ser soberbio. Esto no significa que las cosas sean blanco negro. Probablemente él tiene una idea de justicia. Pero la idea, y hoy día en la mañana se lo pregunté, porque mañana tenemos el primer debate, le pregunté a Sebastián Piñera, ¿cuál es su gran reforma social para Chile? La nuestra es el plan de los niños primero, y que está cuantificada, tenemos el presupuesto, sabemos de dónde sacar los recursos, Hicimos la pega. Fuimos el primer candidato que presentó 130 propuestas con un equipo de más de 130 personas. Yo le pregunto a si en Piñera, ¿cuál es su gran reforma social para Chile? Esto no es muy creativo, ¿eh? pero un ping-pong porque queda poco tiempo, entonces vamos a... político que usted admira, vivo o muerto? Hay varios. ¿Pero cuál? Pato Elwitz, que es una persona que admiro mucho. Mi padre, biológico. un modelo para Felipe Cas? Mi padre, al cual quiero mucho y perdido a los seis años, lo admiro y respeto mucho. Pato Elwin, no encuentro, gran tipo. El país modelo de Felipe Castro. Nueva Zelanda. Boric o Jackson. Está clarísimo, está clarísimo. Boric. Jaime Guzmán. ¿Qué pasó con Jaime Guzmán? No, pregunto. Tengo un gran respeto por Jaime Guzmán. No comparto todas sus visiones, pero creo que es un tipo que hizo política en serio. Sebastián Piñera. Un, un gran gestor. Ya sé lo que piensa Sandón, entonces ¿Un... por eso le pongo a... Piñero, sea, un gran gestor y creo que tiene una virtud, que tiene algunos defectos que los puedo profundizar, pero creo que tiene una gran virtud que no es populista. Si nos equivocamos con Barrancones, y creo que nunca más deberíamos repetir un Barrancones. Rajoy o Rivera? Rivera. Rivera tiene un aunque, dicho... Aunque Rajoy tiene alguna... Virtudina. No, Rivera tiene un dicho que dice, cerebro en la derecha, corazón en la izquierda. ¿Es lo más o menos lo que usted encarna? No, yo creo que todos tenemos un corazón en la izquierda en el sentido de que la izquierda claramente levanta y se pone desde el lado de la denuncia. Y eso a veces nos ha faltado en el sector, de poder construir incluso las pensiones cuando las diseñamos, que yo creo que es muy bueno que sea ahorro individual y que no sea un sistema de reparto. Pero claramente calibramos mal el modelo y nos dimos cuenta 30 años después que con 10% la cosa no daba... Porque no nos dimos cuenta hace 30 años que necesitábamos ahorrar 15%, y que los independientes tenían que cotizar, y que las FPs tenían que tener competencia. O sea, claramente tú necesitas. Mira, Pablo Romero, que es un gran amigo mío, que fue sacerdote jesuita hasta el año pasado, eh, gran economista también de esta facultad, presidente del Centroalumno alumno de comercial, eh, más de izquierda. Pablito Romero, a quien quiero mucho, me dijo: Cuando yo olvidé mi doctorado, nos juntamos él era sacerdote jesuita. Me dijo: Felipe, nunca te olvides de construir políticas públicas desde la urgencia social, desde el territorio, desde la realidad, porque la posibilidad que te equivoques, no era solamente por una cosa romántica, la posibilidad que te equivoques y es que lo haces del escritorio, sin estar en, en, en ese lugar desde el dolor, desde la denuncia, desde la realidad, es tremendo. Y sí, efectivamente, a veces nos enamoramos de nuestra idea de escritorio y no la contrastamos con la realidad a tiempo, y después nos explotan los problemas en la cara. Bien, muchas gracias, Felipe. Gracias, Enrique. Gracias. Eh. Bueno. Tenemos, tenemos, un segundo bloque y aquí le voy a pedir al diputado que haga respuestas muy cortas, porque aquí el semáforo se va Oye, a usted me reta todo el día? Lo siento, así son los <risas> tiempos. Eh, tenemos dos minutos Prometo para la respuesta. respuesta, así que muy atento a las luces y vamos a tener eh, algunas intervenciones eh, desde el público que hemos preparado. Eh, se han sorteado preguntas desde el mundo académico, estudiantes, funcionarios y representantes estudiantiles. Eh, vamos a partir por un académico que se va a presentar y le va a formular una, una pregunta y le pido que la respuesta sea no más de dos minutos. Adelante. Eh, diputado, buenas tardes. Eh, mi nombre es Rodrigo Espinoza, soy estudiante del doctorado en Ciencia Política acá de la Católica. Mi pregunta tiene que ver con el tema constitucional. Poniendo en contexto, verdad eh, a partir del año pasado, eh, el gobierno inicia lo que se llama, según el discurso oficial verdad del Ejecutivo, el proceso de cambio a la Constitución, donde fuimos partícipes... ...de la fase participativa que incluyó Elas y Cabildos, ¿verdad? Y ahora, hace poco se envió el proyecto de reforma al capítulo 15 de la Constitución... ...y estamos próximos a que se envíe el proyecto de nueva Constitución. En función de eso, primero, ¿cuál es su visión sobre la etapa participativa... ...que llevó adelante el Gobierno? Y la segunda, en el programa que aparece por lo menos en la página web... Hay un mecanismo que propones de cambio constitucional, sin embargo mi pregunta tiene que ver con profundizar acerca de ese mecanismo y cómo esa propuesta ayuda a subsanar la actual crisis de representación que pasa en nuestra democracia. Muchas gracias. Dos minutos, diputados. <risa> lo primero, eh, nosotros fuimos y participamos en los cabildos, promovimos que Bópoli fuera parte de la discusión. La diferencia que tuvimos ahí con, con el gobierno es que nosotros fuimos con una propuesta de qué constitución queríamos para Chile, que era una constitución mínima o constitución liberal, que era una constitución que también es considerada más democrática, donde tú fijas pocas cosas y dejas que sea la política y no una constitución escrita en piedra la que determine lo que las futuras generaciones van decidiendo a lo largo del tiempo. En todos estos casos, eh, siempre pro propusimos esta visión y la defendimos en distintos cabildos. A mí mismo me tocó participar en varios de ellos, y en el cambio constitucional siempre bajo la lógica de que sea por la vía eh, que nos rige actualmente. Eh, y por lo mismo, eh, yo creo que fue un error de mi sector haberse imaginado cuando se criticaba al gobierno porque decían que esto era como un tongo, yo les decía, pero cómo, se están invitando a conversar solamente, no tenía ninguna vincul no era vinculante, no era un proceso legal, no se estaban bypaseando las reglas, por lo tanto ahí creo que se equivocaron, ¿eh? Y yo creo que fue una estrategia política, tratar de polarizar un poco más la discusión, en lugar de entender que efectivamente la discusión constitucional, sobre todo si uno va con sus ideas propias, eh, era una tremenda oportunidad para nosotros como sector de defender las ideas liberales en la Constitución. Eh, y eso no significa partir desde cero, olvidar la tradición constitucional. Nosotros de hecho siempre dijimos que la tradición constitucional en Chile es rica y por lo tanto no partimos desde cero. Lo que sí creíamos que había que entrarle con tijera a la Constitución más que eh, hacer una, una lógica maximalista. Y son visiones distintas, incluso yo participé con la Universidad de Chile con un grupo reflexivo en varios debates, eh, y es algo que por lo menos en ese minuto a nuestro partido político le hizo muy bien. Porque nuestros militantes sentían que en lugar de escondernos, jugar desde la trinchera, jugábamos desde nuestras ideas en una herramienta que es fundamental, que es justamente eh, el discutir cuál es nuestra carta fundamental y cómo empoderamos la democracia. Ya hicimos varios vínculos con personas, tal vez que están en la otra vereda, pero que compartían esta mirada de la constitución mínima. Muchas gracias. tengo una pregunta también de un estudiante. Eh, buenas tardes, estudiante. mi nombre es Catalina González, soy estudiante de primer año de Derecho, y me ha llamado la atención que varias veces usted ha reiterado eh, el nombre de Velasco, y también ha reiterado que su partido, gópoli es un partido de centro, centro-derecha, con ideas liberales. Frente a esto, eh, me surge la duda por qué en su momento no se unió a la coalición que formaron eh, Red Liberal, Amplitud y Ciudadanos, llamada Sentido Futuro, que básicamente, por lo que veo, está buscando lo mismo que usted está buscando. Y si es que existiera la posibilidad en un futuro, también eh, teniendo en cuenta que Ciudadanos podría mejorar la situación en la que está, eh, de unirse a Sentido Futuro. Muchas gracias. A Catarina. Eh... Yo creo que tenemos varias coincidencias con Andrés Velasco, con Ciudadanos, con Red Liberal, pero tomamos estrategias distintas. Nosotros queremos de verdad transformar Chile Vamos y agrandarlo y tratar de que esa coalición no sea solamente un mundo conservador. Ahora, ¿quién tiene la razón de cobrar la mejor vía? Ayer tuve una comida con varios amigos que no les gusta para nada Chile Vamos y me rataban, me decían teníamos que salirnos. Por otro lado, nos se encuentra con muchas personas que se sienten de la tradición más de la centro derecha y que están felices de encontrar que hay un partido que quiera introducir cierto oxígeno a una forma de hacer política. Y tú tienes razón, el sistema político nuevo, que es el proporcional, genera más posibilidades de alianzas eh, en el futuro. Por lo tanto, no tengo yo y no, tampoco te puedo adelantar una, una serie de cosas que están siendo evaluadas siempre, pero por ahora nuestra vocación es tratar de que Chile vamos cambie en su hegemonía de una sola mirada eh, y que podamos tener, ojalá el día de mañana, hoy día somos, vamos a poner el número, pero 10, 90, que cambiemos 50 y 50 y que el día de mañana lo que nos una sea lo que yo hablaba hace un rato, de que no sea extraño, y tal vez para Andrés Velasco es difícil sumarse a este, a este numerado y lo entiendo, que es parte de la historia del sí y el no, que yo jamás voy a estar con estos tipos, que fueron parte de la historia, pero hay muchos más jóvenes del mundo de Ciudadanos y también del mundo de Amplitud o Real Liberal, que sí están conversando con mucha fuerza con la gente de Bópoli y que sí estamos sumando fuerza y por lo tanto no te sorprendas si es que en el futuro no muy lejano hay algún tipo de trabajo colaborativo, aunque no sea 100% en el principio, pero sí hay una complicidad bien profunda en el plano de las ideas. Y yo por lo menos encuentro muy valioso el esfuerzo que hizo Andrés Velasco de emprender en política, no quedarse en la academia solamente, Sino que tratar de abrir un espacio liberal en la centroizquierda. Yo creo que una izquierda liberal que a Chile le hizo mucho bien. Desde la academia también se puede aportar. Eh, no, el sí, sé, sí, que yo también, tengo también de ahí, pero es que son tan pocos los que hacen el, el eh, tránsito que uno lo valora. Vamos a la palabra ahora a un funcionario y, e investigadora que también tiene un aporte. Hola, Felipe. Mi nombre es Pía Mora. Yo trabajo en temas de vivienda y urbanismo en el Campus Lo Contador. Eh, varias ciudades de Chile han experimentado últimamente un crecimiento hacia adentro, en zonas centrales o pericentrales. Por ejemplo, Santiago, Gran Valparaíso y Antofagasta son ejemplos de ello. Eh, también hay mucha presión por construir departamentos más que casas. De hecho, en el primer el trimestre del 2017 en Santiago, la oferta de departamentos fue cuatro veces más que la de casas. Y eso se explica en parte porque las oportunidades en la ciudad están desigualmente distribuidas. Entre estas oportunidades está la, la infraestructura, por ejemplo, infraestructura clave para la calidad de vida como la educación, la salud, el transporte, las áreas verdes también. Eh, ¿Cuál es tu propuesta en materia de ciudad, eh, específicamente en inversión en infraestructura para generar una mayor equidad urbana mm. y, y también para regular los procesos de densificación considerando que las personas quieren vivir más cerca de sus trabajos, de las oportunidades de educación, de salud y así tener una mejor calidad de vida? Gracias. Muchas gracias. Tía, sí, tres ideas en esa línea, en los dos minutos que tengo. Primero, creo que tenemos que volver a pensar, y aquí está Javier Abrao, que es una gran amiga economista también, doctorada en Economía, el tema de cómo se distribuyen los recursos eh, municipales. Hay una paradoja. En las, en las comunas donde las personas tienen patios más grandes, parques incluso dentro de sus casas, son las comunas que reciben más ingresos públicos. Las comunas donde tienen desgraciadamente, familias que viven en 45 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, son las que reciben menos fondos públicos. Es verdad que el Fondo Común Municipal hizo un avance, hizo un avance. Pero todavía estamos lejos de poder entender de que para que tengamos igual ciudadanía, el espacio público es el, tal vez la gran herramienta que tenemos de que alguien diga, bueno, yo puedo vivir en 50 metros cuadrados a duras penas, pero por lo menos tengo este parque afuera de mi casa, donde efectivamente me siento con igualdad de ciudadanía que otra persona que pueda vivir en un lugar eh, completamente lejano al mío. Y adicionalmente, el segundo línea tiene que ver con la inclusión. Desgraciadamente, nosotros no tenemos muchas políticas de inclusión. Y una de las cosas que proponemos, Gastón Caña nos ha ayudado hoy también en el equipo más de planificación urbana, es de que podamos tener ciertos sectores de buena ubicación, eh, poder ocupar la regulación en altura para que podamos tener edificios integrados socialmente. Donde efectivamente, si tú tienes por ejemplo, un permiso de 10 pisos, puedes tener 14 pisos, si es que los 4 pisos adicionales, permiten mayor integración social y son de viviendas sociales de buen estándar, ¿no? no es simplemente que los últimos cuatro pisos sean de peor estándar. Y por lo tanto, que estemos dispuestos a invertir recursos públicos en integración social, que tengamos una sociedad mucho más amigable. Y el tercer elemento tiene que ver con el transporte, donde el equipo de nosotros transporte eh, tiene la gran ambición de movernos a una ciudad con trenes y con tranvías. O sea, la calidad de los viajes en Chile es desastrosa. A veces tienen que dejar pasar... 6 metros para poder subirte a uno, 7 metros para subirte a uno y poder eh, el tema de Santiago sobre Rieles y no solamente Santiago sobre Rieles apostar a Concepción, apostar a Valparaíso, a Viña como lugares donde incluso para descentralizar Santiago pongamos las fichas allá y que no solamente se vaya el poder político, que es la elección de intendentes que desgraciadamente no se aprobó, también el poder económico que tú puedas fomentar que las empresas grandes en Chile pongan sus casas matrices en regiones porque si no, vamos a tener simplemente a intendente con poco poder pero muy distinto es que los estudiantes que vengan a estudiar a la católica puedan volverse a sus ciudades a poder tener puestos de trabajo de primer nivel y eso cambiaría el ecosistema vamos a pasar a la última pregunta de este bloque a un representante estudiantil diputado eh, bueno mi nombre es Vicente Iglesias soy estudiante ¿Cuánto? de ingeniería Vicente Iglesias Vicente. soy estudiante de ingeniería y vicepresidente de la Federación de Estudiantes bueno nuestra pregunta y eh, ya lo dijo y de hecho lo reiteró de forma eh, hace algunos minutos eh, es que, a, a diferencia del diagnóstico hegemónico que pareciera haber en la sociedad, eh, usted dice que la economía ha funcionado bien, pero que ha sido el Estado eh, el verdadero problema en nuestra sociedad. A partir de este diagnóstico, eh, ¿cómo concibe usted el rol del Estado eh, en un sistema de pensiones donde hasta ahora han sido las personas desventajadas de que más han sufrido con problemas como lagunas previsionales o bajos salarios que les han prohibido tener un retiro digno y buenas pensiones? Muchas gracias, diputado. Bueno, solo reafirmar mi diagnóstico. Y me encantaría también ahí que tanto Sebastián Piñera como Sandón pudieran dar su diagnóstico sobre qué es lo que ha funcionado bien y qué ha funcionado mal en Chile los últimos 30 años. Yo efectivamente creo que el sistema económico es de las cosas que ha funcionado bien. Con problemas como, por ejemplo, que recién este año aprobamos la ley que manda a la cárcel a los que se coluden. Cosa que también la habíamos aprobado hace 30 años. Y eso significa profundizar la competencia, no aminorarla, es profundizar la lógica de que no tengamos, por ejemplo, monopolio. El caso de Transbank es bien emblemático. Y lo digo con conocimiento a causa, de mi padrastro lleva siete años tratando de combatir a transman con un emprendimiento propio que ha sido bien difícil, y ese es un monopolio que más encima está el amparo del Banco Estado, que es impresentable. Eh, y en el tema que tú me preguntas, sobre qué es el rol del Estado en materia de pensiones, nosotros realmente creemos que el Estado tiene un rol que cumplir, en el pilar solidario importante, planteamos que se aumente de 0,7 a 1,2 puntos del PIB, la inversión en pensiones solidarias, en el pilar solidario, y adicionalmente que tengamos dos cambios en el sistema FP. Porque uno es que dejamos de ahorrar, hace 30 años atrás, que debiéramos haber ahorrado 15%. Segundo, todos los independientes tienen que ahorrar. No puede ser que hoy día todo el mundo independiente haga una boleta honoraria, honorario, ahorro igual a cero. Eso es una cuenta por pagar para el día de mañana social tremenda. Los independientes tienen que ahorrar, cosa que ya se legisló y se ha chuteado y no se ha implementado simplemente por presiones políticas. Y lo tercero, las AFP están teniendo utilidades sobrenormales, producto de la falta de competencia. Y el rol del Estado es haber promovido la competencia hace ya, de nuevo, 20 años atrás, y en vez de que estén ganando 500 millones de dólares al año, diría estar ganando menos de la mitad. ¿Cómo tú logras eso? Hay varias formas. Nosotros planteamos dos vías, cualquiera de las dos podría funcionar. Te las explico. Una, licitando el 5% de la cartera. Y esto, bueno, hay algunos que dicen, no se puede, porque es inconstitucional quitarle las carteras. No es quitársela porque tú le das la libertad al, al cotizante que se pueda salir antes. O sea, en el fondo le das tres meses para que se pueda salir, cosa que no vulnera su libertad. Pero si no lo hace el trámite, le das la libertad que se cotice. Con lo cual puedes bajar las comisiones tremendamente. Hoy día la dispersión en comisiones es tremenda. Esa es una vía. Y que permite que esos recursos, por lo mismo, que en las personas. Y la segunda, que es muy importante, y que es una alternativa que estamos probando, que es dividir el rol de recaudación de las carteras del rol de las inversiones de la AFP. Y realmente diferenciarlo. Con lo cual, en el fondo, te genera mucha más competencia en la elección de los fondos con mayor rentabilidad. Y puedes licitar que sea una sola la que haga la pega burocrática de sacarte los recursos todos los meses, de mantenerte el saldo de tu cuenta de ahorro. Y en el fondo, fomentar la competencia por el lado de las inversiones, pero no, este gasto en marketing, en, en, en competencia, en la lógica, que es bastante poco ineficiente. Esas son las dos vías para lograr ese objetivo. Y por lo tanto, la falla de la AFP, paradójicamente lo que dicen algunos, es culpa del mundo político, de no haberlo hecho a tiempo, de no haber calibrado el modelo a tiempo. Y por lo mismo digo que muchas de las responsabilidades que a veces se le atribuyen al sistema económico son responsabilidad de nosotros los políticos. Ya, le vamos a dar una, una, una posibilidad de reivindicar estos temas, porque le vamos a dar dos minutos de yapa para cerrar, ¿eh? Eh, eh, diputado. ¿eh? Entonces, eh, en verdad que se nos ha hecho corto el tema, teníamos una agenda larguísima, temas de educación, economía, el tema de campamento, en fin, se nos quedaron miles de temas, lamentablemente, pero le vamos a dar, eh, esto estaba en el programa, dos minutos, pero con nuestro instrumento de control de tiempo, eh, dos minutos eh, para que usted haga un cierre y después yo quiero decir unas palabras finales. Bueno, yo simplemente ojalá que, primero, que, que estas primarias sean de contenido, de reflexión, que no sean simplemente unas primarias de descalificaciones, de ambición por el poder. Yo creo que lo que más libertad nos ha dado en esta primaria es estar dispuesto a perder. Vamos a ganar, queremos ganar, obviamente. Pero estar dispuesto a competir sabiendo que la montaña a subir era muy difícil, competir con personas que son que llevan 30 años en política, que tienen muchos más recursos que nosotros eh, y por lo tanto invitarlos a que ojalá sea un espacio de verdad democrático donde pensemos qué tipo de proyecto político quiero para Chile y el próximo 2 de julio hay muchos que votan de hecho voto utilitario, ¿no? yo no quiero una mayoría, voy a votar por ciudad Piñera o por el otro, que, no voto. que ojalá estén dispuestos a que el voto también tenga un simbolismo y no simbolismo, una intención política de qué tipo de proyectos políticos quiero valorar y rescatar. Y en ese debate, que es el debate cultural, porque si hay algo que yo rescato, es que hoy día Chile está teniendo un debate cultural muy profundo. A mí no me interesa solamente ganar y llegar a la moneda. Me interesa que la idea de la libertad culturalmente puedan ganar en la democracia chilena. Y ese debate es mucho más profundo. Por eso me da mucha lástima de que Sebastián Piñera no haya querido debatir solamente dos veces. O que Osandón en cinco ocasiones que no han invitado a debatir nunca se haya atrevido a debatir. Eso creo que le hace mal a la política. Creo que necesitamos un debate de ideas profundo y ojalá que el próximo 2 de julio sea un momento para reflejar que sí podemos construir un nuevo sueño de acuerdo nacional que nos inspira a todos, Como antes fue la democracia, después fue el crecimiento económico, de derrotar la pobreza, que hoy día ojalá sea la igualdad de los niños. Aquello que nos permita eh, poner un desafío de 15 años plazo de lograr un objetivo concreto, que es construir una sociedad libre sin abandonar todo lo que hemos avanzado, pero también una sociedad justa. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Pero... Me saludo, me saludo para, para, cerrar, para cerrar este panel, quería agradecer a todos los que nos están escuchando en, en Tele13 Radio y en Tele13 Móvil. Y a los lectores del Mercurio, que seguramente nos van a leer mañana, quiero agradecer toda esta, esta colaboración. Y a nombre de la Universidad Católica, quiero entregarle en un minuto más formalmente eh, un pendrive, usted ya ha recibido pendrive, <risa> sí, ya no eh, yo, no. de que contiene... Eh, <risa> Sí, eh, alrededor de 120 propuestas de políticas Pero públicas. usted la campaña a Piñera, esto es injusto. Eh, la marca roja, la marca eh, roja está guardada. Eh, tiene 120 propuestas. Una de las 120 es precisamente el capítulo de la legislación de Massachusetts para compartir la vivienda social. Una de las 120 está aquí, usted puede verla, así que se lo recomendamos que le eche una mirada, y también como centro de políticas públicas también vamos a ofrecerle eh, algunos desafíos para el próximo gobierno, esto se lo vamos a entregar a todos los candidatos, no es exclusivo de usted, pero se lo vamos a entregar a todos. Muchísimas gracias, seguimos mañana con don Sebastián Piñera. Gracias.